Señores, sigue de qué hablar, dando de qué hablar. La mami Jordan se pasa de la raya golpeando al pobre Houdini. <risa> no es Udini, ¿Cómo que Houdini, no. Él llama el paraguayo con suerte. Ese es el mismo hombre, golpeando a su pareja. La controversial personaje de las redes, mami Jordan, sigue dando de qué hablar a través de un live en su cuenta de Instagram. Se le vio golpeando y maltratando a su pareja, Bien. siguiendo lo que se... Disculpe con Santiago Matías. Los usuarios de Instagram han comentado esta actitud como otra forma de buscar sonido, lógico. Otra como un caso de violencia de género que denominada feminista no dicen nada. Sí, ahí las feministas no dicen nada. Entonces, si hubiera sido él <risa> que Yo le que da, me da me a ella, no vea, se vea, hace viral. Si Pero vamos a poner video. El video, por, el video, por, favor, el video, el video, por favor. Por favor, Fernando. Ah, bueno, mira ahí. Miren, miren. Y se puede escuchar, no dice dicho no yo no creo no sea como ella que ella siempre que ella, mira mira mira mira si si hubiera sido él porque ahí es que yo quiero que entonces eso estamos promoviendo en las redes sociales en mira, esa, esa violencia mira, entonces mira. si hubiera sido él que le da mira, a ella están todas las mujeres buscando forma de que, de, de que te esté preso ese muchacho lo dijimos otra vez. Un llamado a lo dijimos otra vez y el video se hizo viral. Tuvimos casi 100 mil reproducciones. Le en ese hago video. le hago un llamado, por favor, a la familia de este muchacho que lo desederen. <risa> que no <risa> lo acepten en la <risa> casa, a <risa> la mamá, al <el> tío. <risa> pero ¿cómo que, ¿a que le, le, le, le gusta eso? ¿A él le gusta esa película? Pétalo, sí, pero coge. que no es que le guste, señores, es que yo lo mira, que mira, veo mira. como que nadie nadie dice nada, como que si es una mujer que golpea a un hombre, está todo nítido, pero si hubiera sido él que le dé a ella, hoy hoy mismo tuviera ese muchacho preso. ¿Eh? Todo el mundo lo ve risa. La gente lo ve, lo coge de risa que una mujer le de golpe a un hombre, no es más. yo lo ma, entiendo. Ella lo mantiene, ella entonces, lo si es el hombre que le viene y le da una, una mujer, todo el mundo, entonces la violencia tiene que ser, la violencia tiene que pasar por los dos, no sí. por uno solo. Entonces yo no entiendo. Y, eso lo, y estamos, estamos apoyando eso. Vamos eh, a reírnos de eso, un chiste, ajá, eh, qué chiste a millones, un chiste dándole golpe a un hombre, ajá, qué chiste, ¿verdad? Ella eso no mantiene. es violencia, eso no es violencia igual. Yo no. lo entiendo. Y se quedan calladas las fanáticas de, de. No, de, no de nadie yo. dice nada. Y la, entonces, y ese grupo de gente que está promoviendo la no, no, no violencia. La, la Vamos a hablar de eso. No, no, así no. Mami labio que le llaman a ella. Sí. Dice sí. <risa> que estaba más buena antes, ¿Eh? Antes, antes porque <risa> esa muchacha se ha operado <risa> demasiado. ya Pero no, señores. Uno y lo y coja. Siempre no póngale es, su querella ella, No es chiste, señores. El judini que ella el, llama, judini, no, ella. el ministerio público, esto <risa> no es chiste. Ustedes cuando un hombre lo hace públicamente, le caen con todo. Y yo, y yo estoy de acuerdo cuando eso pase. Ahora, si la mujer es que lo comete, también tiene que buscar la forma de, de, de hacer una denuncia o, a, o algo tiene que hacer, pero algo. Y lo vamos a coger a chiste eso. No, así no. No vamos a coger eso a chiste. Ahorita vienen y me dicen de todo, pero la es la realidad. No podemos vivir con el mismo doble moral. Ah, sí, que golpe para... Eh. Eh, sí, cuando se ve... Y ahí lo cogemos chiste. Porque fue una mujer que le dio un hombre. No, es violencia interfamiliar de las dos partes. Eso se tiene que revisar. el ministerio público tiene que revisar eso. Señores, vamos a una pausa. No, pero, ¿qué es lo que, aquí hay videos video donde no se pone crellas. Eh. De mujeres que reciben golpes y de una vez se le tiran. Señores, ustedes... Mira, yo estaba leyendo en, en New York Times... Eh, lo que pasó con, con Johnny Depp, el actor de, que hizo la, la película de Jasparro y eso, sí. él, la tipa viene y lo, lo, lo somete, la mujer, perdón, la, la, la, la señorita, lo somete. Y cuando lo somete, dijo que ella le había dado golpes. Cada foto era diferente. Un, un día era de un lado, un otro día era de otro lado. Se fueron a juicio. Todas las feministas le cayeron con todo a Johnny Depp. Le dijeron de todo los de mujeres, de todo. Pues se comprobó en un juicio que no fue así. Que era ella que le estaba dando golpes a Johnny D. Se comprobó en un juicio. Ahí todo el mundo tuvo que pedir disculpas. Y ahí todo el mundo se hace bajo. El, las tipas eran tan fuertes que hasta fuecaban en la cama de Johnny D. Ella y la amiga. Oye, de, de tan mal, maltratado que lo tenían ahí tipo. Golpes, dándole golpes. Y ella Dios. puso una querella que Dios. fue ella. Entonces, lo último vamos a hacer lo que la estoy la diciendo? Entonces ahí como salen esas feministas tiene que salir alguien y, y pelear por eso Vamos a una pausa ¿Cómo es dice el hermano Bueno, pero, hermano Vamos a una pausa